Vamos a explicar en este vídeo cómo podemos utilizar Google Meet como herramienta para realizar docencia no presencial. Google Meet nos permite hacer videoconferencias y podríamos distinguir tres formas de utilizarlos. La primera, la videoconferencia normal, donde podemos interactuar con todos los, nuestros alumnos a través de audio, cámara e incluso con el chat. Esta es una opción idónea para realizar tutorías o para realizar la clase en directo, de manera que podemos interactuar con el alumno a través del chat o con micro. Es cierto que con este, en esta opción podemos tener hasta 200 estudiantes presentes e interactuando. Y cuando hay muchos alumnos, hay que establecer una serie de normas de uso. Por ejemplo, tener el micrófono desactivado y la cámara también desactivada para no ocupar demasiado ancho de banda. Y, bueno, se pueden establecer normas pues, de cuándo eh, poder intervenir con el micro o casi que lo mejor es utilizar directamente el chat. La segunda opción es realizar vídeos en directo, lo que llamamos streaming. En este caso podemos dar la clase en directo pero no se interactúa mediante ningún sistema, ni siquiera con el chat. En este caso, las personas solamente pueden vernos, pero nosotros no tenemos conocimiento de cuántas personas hay eh, viéndonos, no podemos saber cuántos hay conectados. Y la tercera opción es simplemente utilizar el sistema para grabar la clase o para hacer videotutoriales, de manera que no te conectas con nadie, simplemente que la sesión, como en las otras dos, tenemos las posibilidades de grabarlo. Vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos a venir al aula virtual, pero desde el, desde el correo electrónico podemos entrar en nuestro calendario. Vamos al calendario y eso nos abre una ventana. Se nos, abre una, eh, se nos abre el calendario tal que así. Voy a borrar esto. Bien, se nos abre eh, nuestro calendario y lo que queremos es crear una ses la sesión de nuestra clase. Pues suponemos que yo voy a tener clase los viernes de 4 a 5. Voy a poner aquí un título, clases de física. Y le voy a dar a Más opciones. Le voy a indicar que esta clase se repite todos los viernes en este mismo horario. Por tanto, voy a personalizar. Diré que se repite todos los viernes. Y hasta fecha voy a indicar 30 de mayo. Porque sé que ahí ha terminado el cuatrimestre. De manera que me va a repetir este evento todos los viernes a esa hora. En, el, en esta opción de añadir conferencia voy a indicar Hangout Meet, de manera que me proporciona un enlace para poder entrar ya en la conferencia. Este enlace lo voy a copiar y lo voy a llevar al aula virtual lo voy a agregar como un recurso URL voy a indicar que se llama clase en directo física y voy a añadir aquí el enlace ojo que ha venido sin https dos puntos barra barra debe tener eh, ese comienzo le doy a apariencia, que me lo haga en una ventana nueva y guardar cambios. Ya tenemos aquí el enlace desde donde el alumno puede entrar en la sala y por supuesto también el profesor. Desde el STIC de la Universidad de La Laguna han creado una utilidad que puede ser interesante para nuestras asignaturas. Han creado una especie de cuenta de correo electrónico, de manera que nos podemos comunicar con todos nuestros alumnos de la asignatura a la vez. De manera que este correo electrónico podemos ponerlo de esta forma que aparece en pantalla y le llegará el mensaje a todos nuestros alumnos. La forma de crear el código sería introducir la palabra asignatura guión bajo el código de la asignatura, el grupo de la, de la asignatura, porque puede ser que sea el grupo de mañana o el grupo de tarde, que se identifica con una letra, y a continuación, arroba ull.edu.es. Un ejemplo sería asignatura-, guión bajo el código de la asignatura, el grupo, en este caso B, .Ull.edu.es. Si su asignatura no tiene grupos, entonces no hay que indicar ningún tipo de letra. Como indico, si escribimos un correo electrónico con este destinatario, le llegará a todos los alumnos que están matriculados en esa asignatura. Pero además es interesante para las videoconferencias, porque si en nuestro correo, eh, si en nuestro calendario, cuando hemos creado un, un evento, la clase de física, lo editamos y aquí tenemos nuestro hangout que ya lo tenemos preparado y este hangout lo hemos incluido dentro de nuestro aula virtual, que está perfecto. Pero si además queremos que a todos los alumnos les llegue una invitación para unirse a este Hangout, a esta videoconferencia, podemos indicarlo aquí, indicando asignatura guión bajo el código de su asignatura arroba ull.edu.es De esta forma, cuando guardemos, le va a llegar a todos y cada uno de los alumnos que están matriculados en esta asignatura un correo electrónico citándole a la hora indicada todos los viernes, en este caso, y con el enlace a la videoconferencia. Es una forma de personalizarlo y, bueno, pues una cosa más eh, para que el alumno no esté desconectado de nuestra docencia.